Hola, estamos en la Cámara de Comercio y en esta ocasión vamos a hablar de patrocinio deportivo. Y tenemos con nosotros a Ariz Arrieta, que es el presidente del Club Deportivo Ibararte. Tenemos también a Jorge Baños, director adjunto de Magnesitas de Navarra, una empresa muy comprometida con el patrocinio. También nos encontramos con el presidente del SOTA, Tatono Arregui. Y también, por último, con Juan Tomás. A Petechea, que es el jefe de sección de Entidades y Rendimiento Deportivo del Instituto de Deporte del, del Gobierno de Navarra. Pues muy bien, bienvenidos a todos y bueno, hoy tenemos aquí un caso de, de éxito y de compromiso absoluto como es el de, el de no, una empresa muy comprometida por el entorno en el que trabaja, en el que opera, en los valles de Esteríbar, de, de Erro y, bueno, y todos los, los que están alrededor y vuestro compromiso ¿no? va, va más allá ¿no? de que el desarrollo de de Navarra, que lo, lo proyectáis en cada uno de los agentes que, que están en el, en el entorno. Y uno de ellos son los, las entidades deportivas. ¿no? Y en este caso vemos aquí a dos entidades, el club deportivo eh, Ibararte, ¿no? sí. que hace fútbol base de volei y de... Y, y fut, perdón, volei y fútbol, fútbol de pues sala, se sí. lo digo bien. Uh -huh. Y que son, bueno, son muchos los jóvenes que se suman. Y luego que sirve también de cantera, para, para el SOTA, ¿no? que, bueno, que lleva en primera división 25 años, ¿no? que eso también es, es muy importante destacar. Entonces, contando, vamos a empezar contigo, Jorge. Cuéntanos un poco por qué habéis decidido, por qué decidisteis eh, patrocinar un club como, como, como los que tenemos aquí ¿no? y, y qué beneficios, qué os aporta este, este patrocinio a vosotros como uh -huh. empresa. Gracias. Son ya 80 años prácticamente los que llevamos desarrollando nuestra actividad en, en los valles en los que operamos, tres generaciones de... de de la misma familia trabajando, creo que orgullosamente en el, en el proyecto de Magna y esto es imposible conseguirlo sin de verdad tener una relación directa, transparente, colaborativa con la sociedad y la comunidad en la, en la que operas. Eh, compartimos los valores con el deporte, el, el, el, el, el esfuerzo, el trabajo, eh, el equipo, eh, qué mejor que devolverle a la sociedad eh, a través de estos patrocinios y en el caso de Ibararte, ...dada la cercanía que tenemos con, con el club eh, geográfica... ...es devolverle ese poquito que podemos devolverles... ...en, en el fomento del deporte en, entre nuestros, nuestros vecinos más jóvenes de, de los valles... ...y en el caso de, en el caso de, de Sota... Eh, ...en fin, es, es, somos una empresa navarra... ...lo llevamos en nuestro propio nombre... Eh, ...y, y no, deja de, no dejamos de hablar de eh, uno de los tres clubes... ...con más en el en el deporte profesional del fútbol sala nacional... Y por qué no decirlo, llevamos continuadamente más, más temporadas en la Primera División, incluso más que Osasuna. Eh, orgullosamente podemos decir que formamos parte de la familia de Ibararti y de Sota. Y además hemos conseguido eh, que se conozcan, ha habido un match perfecto entre ellos y hemos conseguido que los niños tengan esa referencia profesional en su carrera deportiva, porque no, hace mucha ilusión el, el ir a entrenar viéndose en jugadores vestidos de verde del Sota, jugando en primera división, ¿no? Entonces, creo que efectivamente ha sido éxito, pero no éxito por Magna, sino por estos señores y sus equipos, gracias a los cuales podemos de devolver aquello que queremos devolverle a la sociedad. Así que a vosotros, eh, ¿qué es lo que aporta esto? ¿Qué os permite, gracias al, al patrocinio de Magnisitas Navarra, qué podéis hacer, hasta dónde llegáis? Bueno, pues, pues como bien dice, podemos llegar un poco más de lo que es el mero deporte base que para nosotros, eh, por la situación geográfica y la naturaleza de los valles en los que vivimos, que son valles pues, con pocos habitantes y muy difuminados con diferentes pueblos eh, a lo largo de toda la geografía, pues poder atraer a diferentes, a muchos niños y niñas eh, a practicar los deportes que ofertamos, que como bien has dicho es fútbol sala y, y voleibol, y pues eh, como te digo darle un poco más todavía un salto de calidad. ¿no? Como bien dice Jorge, hemos tenido puentes eh, con el Sota, que eso permite a los niños y niñas tener ese referente, pero hasta ahora no lo teníamos y pues teníamos que necesitábamos de medios para poder eh, pues eh, que las chicas mayores pudiesen jugar en la Liga Vasca, que claro, con todos los desplazamientos eh, pues se generan muchos gastos, o con los chicos eh, desde tercera división o desde hace ya unos años en segunda B, pues, poder afrontar este tipo de gastos. ¿no? que Era un poco el objetivo que teníamos nosotros, no solamente dar esa oferta deportiva, sino intentar que fuese de, de la mejor calidad y ayudas como esta, además de la de los ayuntamientos que sí que cubren este deporte base, son las que nos permiten dar ese, ese salto y que nuestro club resulte atractivo. Para. ¿Cuántos jóvenes eh, tenéis en el, en el club? ¿no? Pues tenemos más de 120 niños y niñas jugando a estos deportes. Uh -huh, que aprenden sí. no solo deportes sino valores. Y... No, eso es lo, sí, sí, eso, eso sí, es lo, lo primero. Principal. Los resultados bueno, unos años serán mejores, otros años serán <risa> peores. Los objetivos se cumplirán en mayor o menor medida pero eso no puede faltar nunca. Uh -huh. ¿Y en el caso del SOTA, que supone tener el, el apoyo de la mano de Magnesitas Navarra? Bueno, yo creo que en primer lugar es una, una acción en la cual al final no solo hay una empatía y reversión, ¿no? como comentabas tú, en valores ¿no? y de índole económica, sino de un proyecto en que independientemente del resultado, como decía Aritz, eh, tiene un norte, ¿no? Todos pensamos que el deporte es fútbol y detrás de fútbol hay muchísimas modalidades que están en la dificultad. Y ejemplos como el de Magna, y, y, que en nuestro caso nos da eh, estabilidad. ¿no? Y, y otras empresas pues eh, ponen en valor ¿no? ese trabajo también de, de base. ¿no? Nuestra composición del equipo profesional, la mitad de nuestros componentes y todo el cuerpo técnico es Navarro. ¿no? Entonces Eso viene precedido de un trabajo de base en todos los valles, eh, como decía Aritz, en, en nuestra propia casa y, bueno, y luego una casa común que es la capital de todos nosotros, ¿no? que en nuestra Navarra, que es Pamplona, en la Naita, donde de, de alguna manera se, se ve reflejado el trabajo de todo lo que hay detrás. ¿no? A partir de ahí, eh, es verdad que estamos en un momento todos ¿no? de dificultad por todas las... Eh, eh, ...historias que están pasadas añadidas... ...y que han significado un cambio de, de comportamiento... ...en el ocio y tiempo libre, ¿no?... ...en la oferta también... ...y eh, también hay que decir... ...que a diferencia de otras comunidades... ...hay un rigor de índole fiscal... ...de incentivación a, a todas estas empresas... ...que tienen el convencimiento... ...y al final acaba habiendo hasta una empatía... ...de índole personal de los gestores, ¿no? de, ...de Magna en este caso, ¿no? ...con... ...con tanto Ibararte como, como Sota... Al ¿no? uh -huh. final somos la casa común... Y, ...y entendemos que... ...la inversión en deportes... ...inversión en valores... ...quizás inversión intangible para algunos... ...pero en, son sociedades tan complejas... ...que estamos viviendo... ...que muchas veces no entendemos las historias... ...que pasan a nuestro lado... Uh -huh. ...yo creo que es eh, importante, importantísimo... ...inculcar todos todo esos valores de... ...como decía Jorge, ¿no?... ...de trabajo en equipo, de humildad, de de, independientemente del resultado, perseverar, ¿no? y bueno, pues estamos eh, sumamente cómodos, eh, tanto en índole económico como personal, ¿no? porque uh -huh. forman parte de, de la familia de ambos de clubes. Ambos, ¿no? ¿no? Con lo que veo que la relación es, va más allá, ¿no? de patrocinador y patrocinador, como dices al final son como familias no que se juntan y, y se ve la relación entre, entre todos. Eh, luego hablaremos con Juan más del, del tema del tema fiscal, pero por lo que estamos viendo, los beneficios son infinitos ¿no? de, del patrocinio, no solamente la, renta, la renta, eh, rentabilidad, la reputación, la imagen, la marca, sino bueno, pues todos esos valores que, que están vinculados tanto en la empresa como en, en las empresas que patrocináis. ¿Esta relación que lleváis vosotros lleva mucho tiempo? ¿Es, eh, ¿Cuántos años lleváis con el apoyo de de Sí, nosotros desde el principio, desde que empezamos con dos equipos en cada sección que, bueno y aprovecho para decirlo que nuestro objetivo era pues que una niña o un niño pudiese empezar su carrera deportiva pues desde bien chiquitos, eh, desde uh -huh. los cinco años por ejemplo, y retirarse porque ellos lo decidiesen, no porque no hubiese equipos, que era el problema que teníamos. Hasta, pues, pues eh, ahí empezaron y juntos hemos ido creciendo, hemos ido completando equipos, tal, y ahora, pues, pues es el momento en el que tenemos equipos en todas las categorías y, y bueno, es el, el camino que hemos recorrido desde hace 11, 12 años. ¿Y en el momento, caso sí. del, del Sota? Bueno, nosotros somos muy, muy mayores ya, ¿no? Este club nació con unas aspiraciones que se han visto superadas con creces hace, pues, más de 45 años, ¿no? Y al final, la, la masa crítica de niñas y niños, ¿no? que, que a través de esta modalidad y de intentar inculcar determinadas eh, situaciones ¿no? que, que les va a afectar en su vida, pues perseveramos en la misma idea. ¿no? Sabemos que estamos, en un, como es el deporte, en un tobogán de emociones. ¿no? En la, a veces solo nos quedamos con lo de arriba, pero yo creo que tenemos una responsabilidad de índole social que magna... Lo entiende perfectamente tanto empresas como clubes de entender el deporte no como un gasto, sino realmente como una inversión uh -huh. en futuro, en el futuro de nuestra sociedad, en esos valores que hemos comentado anteriormente. ¿no? Bueno, ese es el compromiso ¿no? que, que tiene Magna y es muy de agradecer. Y como hemos comentado antes, el tema fiscal también es una ventaja más que ofrece el patrocinio de deportivo. Desde el gobierno de Navarra, cuéntanos cuánto más qué beneficios tienen aquellas empresas que optan por, por realizar este tipo de apoyo al deporte. Sí, como se ha comentado aquí hay un incentivo fiscal que en ningún momento debe ser la razón principal, entendemos, por la cual eh, se tenga que participar como colaborador en un proyecto así de, de, como, como el, el que se presenta aquí, claro ejemplo. ¿no? Pero es cierto que el hecho de ser, eh, de tener un régimen fiscal propio, pues permite al gobierno de Navarra a tener un incentivo en eh, materia de patrocinio deportivo. ¿no? Estos incentivos van... ...entre un 30% y un 40% en función de la cantidad aportada... ...y en función también del ámbito al cual se dirija un poco el, el, el patrocinio... ...en este sentido todo el patrocinio que va a deporte femenino... ...tiene una desgrabación de un 40% y el patrocinio que no va a deporte femenino... ...tiene un 30% a cantidades inferiores a 30.000 euros un 35% cantidades que van entre 30.000 y 60.000 euros y un 40% todas las cantidades ya superiores a 60.000 euros. ¿no? Y entendemos que, bueno, que es una medida que de alguna manera eh, tiende a empujar y a incentivar un poco pues, bueno, estas, eh, estas colaboraciones, estas, eh, estos actos y participación en proyectos de patrocinio. ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eh, os doy las gracias y yo creo que queda claro ¿no? cómo Magnesitas Navarra pues, es una empresa que es ejemplo en el patrocinio deportivo, cómo beneficia a diferentes entidades que además uno sirve de cantera para el otro, así que tenemos yo creo que el círculo perfectamente cerrado. Y bueno, y a las empresas pues es, es algo que podéis imitar ¿no? y tenéis aquí unos claros ejemplos de buen hacer en temas de, de patrocinio deportivo. Muchas gracias. gracias.